En agosto del 2017, la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia y la Empresa Nacional de Puertos de Perú acordaron condiciones para el movimiento de carga en tránsito por el puerto de Hilo a través de la suscripción de un convenio de cooperación para redireccionar alrededor de 60.000 toneladas de carga boliviana de exportación hacia ese puerto. Al mediodía del pasado jueves arribó un buque con la primera carga boliviana de 17.000 toneladas de tránsito hacia el país y es la primera que gozará de tarifas preferenciales al pasar por esa terminal portuaria. Nos alegra y tenemos una reunión con el hermano presidente de, del Perú y con toda seguridad vamos a tratar no solamente el puerto de Hilo, también el tren eh, bioceánico que es importante y obviamente el ingreso eh, de los hermanos peruanos como también la salida. No, es una buena noticia, es una noticia obviamente que alegra y que es el camino que hay que seguir, hay que seguir trabajando, siempre lo hemos manifestado, no solo tiene que haber una... Eh, vía de acceso hacia el Océano eh, Pacífico, hay posibilidades de tener acceso por otras vías como también al Océano Atlántico, hay eh, proyectos interesantes que se han presentado por el Departamento de Santa Cruz y otros, Potosí también tiene una eh, propuesta respecto al corredor bioceánico, por lo tanto estos son los temas importantes que hay que trabajarlos y que obviamente no hay que descuidarlos. La administradora de servicios portuarios del país comunicó a las autoridades del Perú del arribo de la embarcación de 200 metros de largo y una capacidad para transportar alrededor de 36 mil toneladas para que se activen las labores de consolidación de esa cantidad de carga, la frecuencia de barcos, la atención en el puerto y el transporte terrestre. Claro que sí, eh, sin embargo han existido algunos problemas de logística propios del inicio de una... De, eh, de, op, de una operación que creemos que ha sido grande en cuanto a la logística del comercio exterior. Eh, consideramos que es un, un importante hito para Bolivia poder utilizar eh, como, como puerto alternativo. Ahora seguramente se tendrán que evaluar algunos, algunos temas técnicos a solucionarse y sobre todo en los temas de conectividad eh, en el área terrestre, para que este puerto realmente se convierta en una alternativa, pero también competitiva respecto a los puertos de Arica y Quique. Así se consolida las intenciones de generar una alternativa portuaria al puerto chileno de Arica, donde los importadores y exportadores bolivianos denuncian malos tratos. El Ejecutivo dijo que la mayor parte de la carga que llegó a Hilo es material de construcción y se prevé diversificar la mercadería de importación a corto y mediano plazo, informaron desde el Servicio Portuario.